Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, Vídeo de esta semana, cerrando ya la semana y cerrando el tema, es el hacer, son los videos sobre el hacer. Este, como te decía y dije en los videos anteriores, el propósito de mis videos en las redes sociales, sea Instagram, Facebook o Patreon.com barra coaching con es, es acercarte un poco a la disciplina de coaching, para qué sirve, para qué no sirve, cómo, cómo es que funciona una conversación de coaching, de qué se trata el coaching y que esto a su vez sirva para que tengas mayores niveles de bienestar en tu vida cotidiana. Ahora sí, video de hoy, último de la semana cerrando el tema del hacer. Habíamos comenzado, que había comenzado el lunes hablando de como el paso previo al hacer que era quién hace. ¿No? Vos estás planeando hacer algo, el, alguien que lo hace. En este caso vos, llega el caso que planeé yo, seré yo. Y después estaba el sí y no, no, como segundo video fue, hay cosas que uno quiere hacer y otras que no quiere hacer. O hay cosas que quiere que pase con lo que uno hace y hay cosas que no quieren que pase cuando uno hace. O sea, por un lado es quién sos vos al momento de hacer y por otro lado es tener mayor claridad que con ese hacer que estás planeando hay cosas que vas a lograr y hay cosas que no vas a lograr y hay cosas que no querés incluso lograr. En el video de hoy es el propósito del hacer. Voy a decir, Hugo, siempre tengo un propósito para hacer. Bueno, puede ser que lo tenga siempre. El tema es, tal vez, y, y cuando digo tal vez me refiero tanto a mi experiencia personal como a mi experiencia profesional, tanto como coach, como mentor. No siempre o eh, el propósito tiene claridad suficiente ¿Cómo para qué? Como para que esto dure. Porque para que vos puedas sostener ese hacer, ese plan de hacer, lo sostengas en el tiempo. Porque en ese propósito también está, tal vez hoy en una palabra que está muy en boga o, o se escucha un poco más seguido, la, está la sostenibilidad. Vos podés sostener más en el tiempo ese proyecto y a su vez te es más útil, tiene como mayores usos y mayores beneficios este proyecto, entonces en ese propósito y cuanto más claro tengas ese propósito, cuanto mayor claridad tengas sobre el propósito, mucho más fácil, más sencillo, más simple va a ser para vos sostener ese plan que vos tenés para lograr aquello que querés lograr, ¿Sí? ese hacer, sea diario, sea cotidiano o sea en un largo plazo o en un corto plazo va a ser mucho más sencillo, mucho más simple, que vos lo sostengas en el tiempo, que vos lo sostengas incluso en los niveles de motivación que vos tenés para ese, para ese hacer. Y esto es clave, porque vos, yo, cualquiera de nosotros podemos plantearnos o planear incluso eh, una lista, si se quiere interminable, o de dos o tres tareas, o de diez tareas en el día incluso. Y no siempre esas tareas se van a dar o se van a hacer, y no siempre vos vas a estar con la suficiente motivación para comenzar a hacer esa tarea. Y si comenzas, posiblemente también pueda suceder que no tengas la suficiente motivación para sostener en el tiempo esa tarea, ese qué hacer. Y esto tiene que ver con el propósito, entre otras cosas, no Digo, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de estructurar nuestro pensamiento es estructurar nuestro, nuestro imaginario, nuestra mente. Y en esa individualidad, en esa rica individualidad, también, obviamente, no significa que sea la única forma de que el propósito se lleve a cabo. Eh, pero digo, es necesario tener el propósito en claro, o, o por lo menos va a ser mucho más útil. Digamos, puede ser que no sea necesario para vos o no sea necesario para mí, pero está claro que cuanto mayor claridad yo tenga del propósito, cuanto mayor claridad vos tengas sobre ese propósito, de, de ese qué hacer, como te decía, va a ser mucho más simple para vos, menos, si se quiere, menos engorroso, menos problemático, sostenerlo en el tiempo, encontrar la motivación para que eso suceda, encontrar los tiempos durante el día, durante el mes, durante el año, para ir haciendo cada una de esas cosas que os planeaste hacer. Y esto tiene que ver, vuelvo a repetirlo, y, y, lo, y insisto con esto, en el propósito de ese hacer. Entonces, el, habíamos comenzado los videos, digamos, hablando sobre el paso previo, es quién sos al momento de hacer, después sobre el hacer puntualmente, propiamente dicho, que es, que hago y que no hago, o que no quiero hacer, incluso el no querer hacer algo para que algo suceda, también es parte de ese proyecto, también es parte de ese plan, también puede ser parte de, ese, de esa planeación, de ese planeamiento que vos tengas en el corto, mediano o largo plazo de, de algún proyecto que vos tengas. Y en esto de propósito sumamos, sumas el propósito a esta, si se quiere, esta ecuación, a este formato del hacer. ¿Sí? ya tenés como tres cosas importantes si vos querés para empezar a aclarar para vos empezar a pensar y a reflexionar sobre quién sos al momento de hacer, no qué tan claro tenés lo que sí querés y lo que no querés y qué tan claro tenés qué hacer para que algo no suceda y qué tan claro tenés qué hacer para que algo sí suceda y ahora como tercer componente es el propósito de ese hacer o los, o los propósitos incluso porque no, puede ser más de uno y acá eh, te voy a dar eh, una apreciación un poco personal digamos, a través de mi experiencia personal y también un poco sobre mi experiencia profesional cuantos más propósitos tengas sí o ese hacer ese proyecto tenga, si se quiere más propósitos incluso Puede llegar a ser más fácil todavía. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es que vos digas, bueno, eh, en el video anterior había hablado, creo que como había tomado las vacaciones. Decís, bueno, ok. Bueno, Hugo, yo quiero planear mis vacaciones. Muy bien. ¿Quién vas a ser vos al momento de ir de vacaciones? ¿Qué querés hacer con tus vacaciones? ¿A dónde querés ir? ¿Cómo querés ir? ¿Qué no querés hacer? ¿A dónde no querés ir? ¿Cómo no querés ir? teniendo en cuenta el tema de ahora, que es el propósito del hacer, es ¿con qué propósito o qué propósito o qué propósitos tenés para esas vacaciones? Decirá, no, Hugo, nada, simplemente irme de vacaciones y conocer, creo que he traído el ejemplo de Tailandia, eh, quiero conocer Tailandia. Bueno, ok, ¿con ese propósito te alcanza? ¿Con uno solo es suficiente para vos? ¿Con uno solo Encontrar la motivación para hacer todo lo que tenga que hacer durante el año para poder irte de vacaciones a Tailandia? esto es lo que sucede en las conversaciones de coaching a raíz o como consecuencia de lo que el cliente vos por ejemplo imaginariamente estarías comentando ahora de Hugo me quiero ir de vacaciones a Tailandia yo como coach te acompaño y te ayudo a que a través de preguntas, descubras otras cosas que posiblemente vos nunca te hubieses preguntado o por el solo hecho de que estás pensando en otras cosas, ¿sí? en otras cosas que tengan que ver por ejemplo con tus vacaciones y no, te, no, no llegas a preguntarte ese tipo de cuestiones. Entonces ahora volviendo al tema del propósito o los propósitos y vuelvo a esto como desde mi experiencia personal y profesional, si hay más de un propósito incluso lo hace más simple, ¿Y por qué te digo esto? Es porque si por ejemplo vos en tus vacaciones, el solo, eh, o sea, todo el plan de vacaciones está basado solamente en irte de vacaciones y conocer Tailandia, vas a, tener, vas a encontrar motivaciones o motivación para esto. Ahora, si ese plan, a su vez, todo ese plan vacacional, todo ese proyecto que vos estás armando para irte a Tailandia de vacaciones, aparte de conocer Tailandia, tenés, quiero recorrer tal y tal ciudad, Quiero aprender un poco el idioma, quiero conocer o probar eh, X comida en X lugar con, que, que lo vi, no sé, en internet o lo busqué, lo googleé, lo que sea. Y a su vez eh, quiero, ya que estoy en Tailandia, eh, ir y viajar de tal forma porque sé que es muy entretenido el viaje en, en, en, en Tailandia de tal, en tal lugar y de tal forma, no sé, en una moto, en un auto, en bicicleta, como sea. Entonces, ese viaje que en un principio era solamente irte de vacaciones y conocer Tailandia, ahora hay más, más detalle. Y este detalle tiene que ver con el, el nivel de claridad que vos tengas sobre ese propósito. O sea, tu propósito inicialmente era viajar y conocer Tailandia, como ejemplo. ¿sí? Y ahora, a medida que vas aclarando y vas, eh, si, vos, si se quiere, pensando y reflexionando sobre tus vacaciones en Tailandia o sobre este propósito, porque puede ser cualquiera, puede ser cualquier proyecto, sobre cualquier plan que vos tengas, si encontrás un propósito, podés buscar más detalles sobre ese propósito, o eh, lograr que alguien te haga más preguntas sobre ese propósito, que te ayuden a vos a aclarar la situación, a aclarar ese propósito, agrandar el propósito, cuando el propósito se agranda, o tiene más componentes, o es más claro para vos, va a ser más simple, eh, por lo menos desde mi experiencia, tanto personal como profesional, repito, eso es un comentario totalmente personal, eh, va a ser más simple y más sencillo sostenerlo en el tiempo. Todo el trabajo que vos tengas que hacer previo para poder llegar al momento de tus vacaciones, todo ese trabajo previo te va a ser mucho más sencillo sostenerlo en el tiempo, eh, que esa motivación te dure todo este tiempo, que el esfuerzo y el tiempo y la dedicación lo pongas todos los días, con más, si se quiere, con mayor ímpetu, con más ganas, con más vitalidad. Esto que yo digo en todos los videos, ¿no? que el propósito del coaching es que todos nosotros que todos nosotros vivamos mejor, con mayores niveles de bienestar, con mayores niveles de vitalidad. Y de esto, por lo menos yo como coach, tengo ese propósito. Que mis clientes, en sus conversaciones, en las conversaciones que tienen conmigo, logren... Eh, ...entre el comienzo de su conversación y el final de su conversación... ...logren estar mejor, logran estar más vitales, más vivos, más... Eh, ...con más ganas de hacer, con más ganas de cambiar... ...con más ganas de lograr algo, con más ganas de... Eh, ...lo que se llama motivación en general, ¿no? Digo, con ...más motivados y más motivadas a hacer algo, a, a generar ese cambio que querían... ...al lograr aquello que se habían, habían planeado hacer. Entonces, volviendo a esto del hacer... Y el propósito, cuanto mayor claridad tengas de tu propósito, cuanto si es más, si encontrás más de un propósito, genial, mejor aún. Y cuanto mayor claridad tengas de cada uno de esos propósitos, cuando sean más de uno, también genial, mucho mejor va a ser. Porque para vos va a ser mucho más simple, va a ser mucho más sencillo sostenerlo en el tiempo y va a ser mucho más sencillo estar, motivada, estar motivado a que todos los días tengas ganas de hacer algo que te acerque a ese proyecto, que te acerque a ese hacer diario o a ese hacer final. Suponete que el hacer final sea esto de viajar. Bueno, que todos los días encuentres la motivación y las ganas y el ímpetu y la dedicación para que en X tiempo puedas hacer ese viaje, conseguir ese trabajo, digamos, lograr aquello que eh, habías soñado conseguir en de acá a unos meses, unos días o unos años. sí. Sí, bueno, el video de hoy era esto, era eh, traer esta, este ingrediente, si se quiere, de, de los haceres, del hacer, que es el propósito y la importancia que tiene el propósito en nuestras vidas en general y sobre todo cuando planeamos hacer algo. Ahí es como que cuanto mayor claridad tengamos sobre uno o varios propósitos, mucho más sencillo más motivante va a ser el planear eh, qué hacer en, para poder lograrlo, ¿sí? Así que bueno, hoy cierro esta semana con este video sobre el hacer y el propósito y como resumen rápido es quién sos al momento de hacer, cuán claro tenés lo que sí querés hacer y lo que no querés hacer o qué querés hacer para que algo pase o para que algo no pase y ahora en el propósito es si tenés uno o más propósitos y qué tan claro tenés los propósitos para que esto te ayude y te motive y te entusiasme a hacerlo. ¿sí? Así que bueno, espero que te haya servido este video. Eh, si conoces a alguien que le sirva, pásaselo, reenviáselo. Seguramente, o espero, que, que también le sirva. Y como siempre, mi propósito en estos videos es que cada uno de nosotros, de nosotras, tengamos una vida más plena, más vital, más sana incluso y con mayores niveles de bienestar. Y acercar un poco la disciplina del coaching, de la metodología del coaching para gestionar cambios, gestionar mejoras en la vida de cada una de las personas. Así que espero haberlo logrado con estos videos y nos vemos seguramente la semana que viene. Chao, hasta luego.